PRIXLINERS de todo el mundo si queréis saber de españa eh, con casos reales y sin adoctrinamiento este canal el canal de PRIXLINE que lo hacéis vosotros es vuestro canal soy luis emitimos todos los días en directo muchas gracias por estar ahí hoy mmm, bueno vamos a hablar de todo lo que queréis preguntar como siempre pero yo tengo una pregunta una inquietud y quiero que me respondáis por porque mmm, queréis abandonar vuestro país cada uno de vosotros vale entonces hoy os preguntaré yo a vosotros el motivo el que cada uno tenga por otro lado tenemos aquí a susana en, en la sala alguien ha dicho en uno de los grupos de telegram que los españoles éramos flojos que éramos vagos entonces hombre hay algún flojo sí como mi vecino por ejemplo pero hay otros muchos que no como por ejemplo susana o yo mismo y otros muchos entonces ahora la voy a, a dar para que intervenga vale está por ahí por el campo en un pueblo la reconoceréis de los pueblos pero antes voy a saludar a todos los países a estar atentos que luego me dije no he dicho vuestro país a ver saluda a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia en brasil en chile en colombia en costa rica en cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico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 Prilines, muchas gracias a todos. Os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis, reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones, ¿vale? También quiero hablar con Susana de si en España hay trabajo o no hay trabajo, y con todos vosotros, y también si hay trabajo para emigrantes. Que hoy ha habido un diputado, un simple diputado de un partido, no lo voy a mencionar, porque es que los políticos dicen muchas tonterías. Que decía que en España no había trabajo para vosotros. No estoy nada de acuerdo con él. Ni le menciono el partido de verdad, porque es que los políticos no me gustan. Yo no soy ni de un partido ni de otro, pero os aseguro que en España, en mi opinión, hay trabajo para quien quiere. Y ahora nos va a decir Susana, porque Susana me ha llamado hace un rato y está barajando bastantes ofertas para trabajar. Susana, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí, Susana? No te oímos, no me digas. No, párate, párate un poco, que estás en vivo, estás en vivo. A ver, a, a, espera, espera, espera, que te activo el audio, perdóname. A ver, el audio de Susana, si se lo podemos activar. Ahí, ahí, ya estás. A ver, Susana. Hola. Ahora te oímos. Oye, tú vives en un pueblo, por lo que veo. Sí, vivo en la Sierra de Madrid. Se llama la Sierra de Madrid. Si dices no sé el nombre nada, del pueblo, nada. se te van a plantar allí miles de prilines. Yo no soy bueno, responsable, pues, pero. Pues bueno. ya lo he dicho. Ya lo he dicho al inicio del vídeo. Bueno, se lo has dicho a los de Zoom que son menos. Sí, pero son muchos también. <risa> bueno, no, no pasa nada. Bueno, si vienen a visitarme. <risa> si no vienen de visita lugar. y con buenas intenciones, son bienvenidos, por Pero supuesto. si vienen todos a hospedarse a mi casa, va a ser imposible. <risa> Susana, escucha, no te muevas ahora mucho, que estás en directo, por fin, que si no. <risa> Oye, ve un lago precioso ahí. ¿Hay Mira, trabajo bueno. o no hay trabajo? a día de hoy en españa estamos en junio del 2020 para que el que vea este vídeo después cuál a es tu ver, opinión si hay, si hay trabajo trabajo hay y va a haber trabajo y el que diga que no hay trabajo es porque quizás no tenga muchas ganas de trabajar porque yo estoy llamando a muchas empresas y sí que hay trabajo me han dicho que hay trabajo o sea eso de que hay una crisis mundial que nos vamos a morir de hambre eso no es así va a haber una crisis nos vamos a sentir un poco más tocados, pero va a haber trabajo. El que quiera trabajar va a poder trabajar. Yo te he invitado. Hecho, hay mucho trabajo en el campo, que he llamado a empresas del campo. Eh, no paran de coger gente en la zona de Murcia para el campo, de Valencia, de Alicante. O sea, que. Y es más, me han dicho con la chica que ha hablado que necesitan gente y que incluso les falta gente, que no hay suficiente. Bueno, y tú misma, tú misma, justo antes de empezar este vídeo, que no estaba prevista tu intervención, pero. Todo ha surgido, Prilines, porque me ha llamado y me ha dicho, Luis, que tengo un montón de ofertas para trabajar yo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me aconsejas? Dame tu opinión. Cuéntales un poco a los Prilines para que lo vean de primera mano. Insisto, Prilines, aquí testimonios tal cual. Mañana, por cierto, antes de que se me olvide, mañana os traigo una Fátima para que veáis el lado contrario. No os enfadéis, ¿eh? Es una Fátima. Mañana. Hoy, Susana. Positiva. Susana. Siempre positivo. Bueno, veo que Siempre... estás ahí con Alba, ¿no? Sí. Vale. Aquí, a, me la he traído al, al embalse, porque es muy largo el embalse. Es el embalse que te dije que te iba a enseñar. Está en Guadarrama, en el Pinar, y es grandísimo. Pues fíjate. Parece hoy... una playa, parece una playa. ¿eh? Hoy nos lo estás enseñando a todos. A, a, a, a, a, no, no solo me lo enseñas a mí, sino a todos los prilines del mundo. Sí, la verdad. Ya has dicho el pueblo, ya van vale a todos para allá. Bueno, rectifico. No, no pasa vale, nada. Ya ya no, ya no, no pasa nada. Solución. Sí, hay, hay confianza. Eh, Susana, dime las ofertas que te has encontrado, las dudas que tenías, que yo te las intento resolver y todos los pre en general, si quieres, para aportar a valor. Sí, pues nada, que he llamado por teléfono a varias empresas para, para televenta, servicios de atención al cliente, para Vodafone, empresas de telecomunicaciones, y me han dicho que te dan una opción que antes no daban. La opción que hay, como estamos en la fase 1 todavía aquí en la Comunidad de Madrid, te dicen si quieres trabajar desde casa que están todas teletrabajando te puedes quedar en casa trabajando y cuando pase la pandemia te dan la opción de ir a la oficina pero cuando pase la pandemia si te gusta estar en casa y trabajas bien y a ellos les gusta te dan la opción de quedarte en casa o sea la pandemia va a tener puntos negativos que ya los ha tenido lógicamente ha habido muchas muertes y muchos contagios pero va, también va a abrir puertas en el tema del teletrabajo para la gente que le guste trabajar en tema de ventas y todo eso te van a dar la opción de trabajar en casa o en la oficina o sea que se han eso puesto antes, eso antes no existía solo era la oficina es lo que te iba a decir que se han puesto ahora se han puesto las pilas todas las empresas con lo del teletrabajo ¿no? sí o sí con el sí, bicho este sí. ah, se las han puesto todos pues mira sí, sí. aprovechando que estás ahí hay eh, los que estáis en la sala de zoom si queréis preguntarle algo a susana es que tengo miedo que se le vaya la conexión como está en el campo de movilidad por eso la estoy dando prioridad si queréis aprovechar para preguntar algo pues la, la vais preguntando vale os, os voy dando paso y por cierto los que estáis en el vivo de youtube poner las preguntas en, en los comentarios o sea en el chat en directo y los que lo veis luego en los comentarios que me equivoco ah y nuevamente nuevamente le quiero dar las gracias a juan casanova y a todos los demás que habéis respondido un montón de preguntas que, que bueno que muchas gracias a los que apoyáis vale los que dais información no solo los que preguntáis sino también los que la dais en, en comentarios en youtube o en telegram o ahora mismo en el chat vale es muy importante que entre todos aportemos información para aumentar la inteligencia colectiva lo que os digo siempre pues venga, les voy dando paso. A ver, por ejemplo, el primero está Edwin, luego Cristian y luego Fabi, ¿vale? Y luego sigo para abajo. Edwin, actívate el audio. Dinos por qué quieres venir a España y pregunta lo que tú quieras. ¿Viene a Susana, a mí o a la sala? Ya lo tienes activado por lo que veo. Edwin, ya puedes hablar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues actualmente yo estoy viviendo en Italia. Eh, yo soy del de Salvador. Pues eh, siempre ha sido como un sueño, ¿verdad? El poder vivir en campo, en un lugar abierto, espacio. Pues aquí estoy en un lugar muy pequeño, no hay trabajo después de todo este problema de. ¿Qué ha pasado a nivel mundial, verdad? Claro, allí en Italia también Entonces, ha sido brutal, por lo que tengo entendido, ¿verdad, Edwin? Como en España, más o menos. Ha sido fuerte, ¿no? Eh, sí, más, pero más que todo yo estoy en Roma. Ah, yo uy, qué en terrible, en claro. No es lo mismo estar en, en Roma, en una ciudad. Que estar en un pueblecito apartado como está Susana ahí entre los Laos. Allí el sí, bicho, ha a, el bicho se ha llegado este menos allí, claro. ¿no, Susana? Supongo. Allí como hay poca población, ¿no? No, se ha llegado. Es... Ha llegado. Ha llegado también ha llegado a... pero... Y ha habido, ha habido contagios, se ha habido cosas y sí, ha habido mucho. Sí, en, sí, en tu pueblo también bastante. Pero menos sí, que ha habido... en Roma, supongo, ¿no? Menos que, que sí, Windows. Que... Ha sido menos que el norte de Italia, pero sí ha, menos ha habido. Pero que en de... Roma. El hospital de San Lorenzo del Escorial ha estado hasta arriba de contagios y de todo. ¿eh? Madre mía. Sí. han estado todos los bueno, no de. no programa. nos pongamos negativos, vamos para lo positivo. Vamos para el día lo después. Positivo. El bicho ya lo estamos pasando bueno. para adelante. Edwin, ¿quieres preguntarnos algo, aprovechando que estás en línea, a, a Susana sí, o a mí bueno, o a alguien, o aportar algo pues, más? Pues pregunta abierta, creo yo. Pues yo ya tengo lo que es mi permiso de soyorno, el permiso humanitario, pues no sé cómo lo conocen pero yo realmente lo que quiero es cumplir ese sueño, verdad, con mi, mi hijo, mi esposa y también mi hermano eh, ya nosotros tenemos los documentos, pero queremos ir a vivir a España, a estos pueblos y queremos ver qué requisitos, qué los Pues Venga, que te dé susana una nueva visión, la paso te, te, la paso la, el control. ¿Qué le recomiendas a Edwin, susana que se quiere venir para España? ¿Alguna recomendación que tú quieras darle así, ya que estás hoy por aquí? Sí. Bueno pues no sé decirle que españa que es una buena opción para venir a vivir que hay muchísimos pueblos eh, Grandes pequeños con pueblos preciosos que tienen mucha calidad de vida de los pueblos porque son todos pueblos con mucha naturaleza montaña, ríos y que son pueblos grandes donde hay trabajo Entonces es un buen sitio para venir a trabajar y abrir nuevos caminos Algo algo y no sé, y no sé lo que querrá él trabajar es lo que le iba a preguntar la... edwin quieres repreguntar algo eh, bueno, si hablamos, pues yo soy muy bueno en cocina, panadería, eh, diseño gráfico, sido diseñador. Pues todo lo que acabas de la mencionar la tiene la salida. Eh, cocina, vamos, es el país del turismo de, de los cocineros. y Exacto y todo, vamos, todo todavía un título en mecánica automotriz pues también también los cursos de mecánica nosotros como comercializamos cursos el de mecánica te lo digo ya es de los más demandados es una profesión con mucha demanda o sea y el diseño gráfico también y la panadería pues genial también que Edwin estamos todos los días sí. vale amigo pues paso paso al siguiente prilines ahí y sí. yo espero que no se me mueva la me ha cambiado la lista. Marta, a ver, Marta Urpi, me aparece ahora Milton y Juan. Si bajáis la mano me parece que me cambia. Venga, Marta, te toca. Pregunta. Bueno, me dinos lo primero, ves. ¿por qué quieres venir? Marta, loco, ¿por qué quieres venir? Sí, ¿sí? Este, yo soy de Argentina y bueno, yo me quiero ir porque yo estuve el año pasado tres meses conociendo, estuve en Mallorca y la verdad que se vive tranquilo. Eh, no hay este peligro, no hay este tantos robos. Acá es muy peligroso vivir. Eh, hay mucha inseguridad, muchísima. Este, y bueno, y fue una de las cosas. Conoces más España yo, por lo que, yo, lo que veo. Sí. Mallorca es una zona muy bonita. ¿Quieres Marta? ¿Quieres preguntarle algo a Susana aprovechando que la tienes aquí en línea? No, que veo que está este, muy cómoda en su pueblo. Este, yo también me gustaría irme a vivir un pueblo pero más para el lado de Andalucía y, este, y bueno y estoy mirando todo eso y mi, mis ganas son de que cuando pase esta cuarentena y pueda y reúna mis condiciones irme seguramente los primeros meses del año que viene ya a vivir definitivo vale pues sí. ya sabéis tanto Marta tú como todos que, que aquí estamos para ayudaros en lo que podamos cada uno ponemos sí. nuestro granito de arena vale Sí, sí, entre todos sí, y gracias. entre todos vosotros sobre todo la gran ayuda es la que entre todos vosotros mira yo cuando entro a telegram y os veo ya a los cuatro mil y pico y cuando veo que os ayudáis entre vosotros os aseguro que me entra una satisfacción digo mira que bien hoy no tengo que responderle de nada ya se han respondido ellos este, mismos Luis, mismo. Luis este, yo hace bueno ya, ya hace un año que me fui y no tenía ni idea porque si yo hubiera tenido toda la información que tengo ahora gracias a vos y todos los que ayudan este, por ahí ni me volvía, porque a mí me decían, no te vuelvas, quédate, quédate, quédate pues, lo posible. Pues me da mucha, mata me da porque mucha satisfacción es. porque por eso hice el canal, porque es que yo veía YouTube, yo siempre he visto YouTube, la tele la veo poco, no la veo ya nada, pero YouTube sí, hay de todo, claro, hay información buena, mala, rara. Pero veía unas cosas, de, de otras cosas no sabría decir, pero de España, que eran verdaderas burradas y mentiras, que, que digo, mira, voy a hacer un canal de lo que yo conozco, que es esto, y por eso lo hice, de para. Hecho para que por lo menos, lo que os digo, abrir las ventanas y que ya luego cada uno contraste. Sí, pero, muy que... agradecida, muy agradecida, vale. porque la verdad que nos has... No, sos... no pues, ventanas. Pues muchas gracias. No, gracias. Sí, no, era no, el objetivo, no. porque también veía que había gente que venía por aquí, a lo mejor se tiraba 10 años y lo único que decía, no vengáis, no vengáis. Y decía, pero este qué dice? Y además él no se tipo? iba, claro, él estaba aquí muy bien pero decía que, que no venía nadie bueno, y todavía veo luego hablamos si queréis de lo que ha dicho el diputado que eso no es el gobierno no confundáis lo que diga un diputado por donde por mucha corbata que lleve no nos representa o sea en españa hay trabajo acabéis de escuchar a susana sobre todo para el que quiere trabajar lo que no hay son ayuditas dulcitos como decís ayudas sociales que eso es un poco lo que le da miedo al diputado ese al diputado ese no le dais miedo vosotros porque vosotros venís a trabajar ese diputado lo que le da miedo son otras personas que, que saltan una verja y empiezan a pedir ayudas no yo no sé hacer nada a mí que me mantenga se refiere más bien a ese tipo vale pero bueno que lo sepáis bueno. seguimos bueno. para adelante prilines si quieres agregar algo más marta y, y si no bueno, está bien gracias vale pues venga seguimos para adelante eh, marina te toca milton y oscar wilson lady y jaime es el orden que me sale ahora, ¿vale? Me lo voy a apuntar por si acaso. Marina, pues actívate el audio y ya puedes eh, hablar con Susana o con los demás, lo que quieras. Me voy a apuntar los siguientes. Pues buenas tardes, Ajá. Todo desde México, Susana. Mucho gusto en volverte a ver. Eh, bueno, yo les voy a platicar por qué quiero emigrar eh, a España. Yo eh, en un inicio, desde hace dos años, yo estaba buscando la manera de irme, la verdad se lo voy a decir, a Canadá. Canadá es demasiado complicado para, para viajar. ¿Por qué quiero viajar uh, fuera de mi país y por qué a España? Bueno, porque, para empezar, es eh, la patria donde nació mi padre, es una patria que yo quiero mucho. ¿Y eh, por qué quiero? Porque yo quiero ir a aportar, ¿sí? Yo me he eh, desarrollado en varias áreas, ajá, y creo que soy una persona muy efectiva, ¿sí? Y yo por eso me quiero ir de, de, de mi país, porque desgraciadamente la situación económica también que tenemos nosotros desde hace un año y medio no va para adelante, y al contrario vamos, y lo han dicho muchos políticos, vamos camino a lo que sería una dictadura. Entonces, eh, a mí no me interesa sinceramente seguir aquí porque yo quiero desarrollar, y yo sinceramente creo que tengo muchas cualidades profesionales, que en algunas empresas estoy segura que podría yo servir bastante bien. Yo ya estoy en búsqueda de activo, yo estoy eh, a ver qué va a pasar en el futuro. No, si yo he visto tu sí. currículum, y es muy buen sí, currículum. Yo ya estoy en Ahora, actú, yo ¿verdad? lo que os pido a los que venís aquí, venís a aportar a tal, no a montar revoluciones, como la mayoría de los prisliners que venís a trabajar y aportar, sí, pero claro. que ya he visto por ahí algún intento de que os querían revolucionar. Lo que pasa es que yo cuando veo esos intentos de algunos partidos que hay por ahí pululando de un lado y de otro, ¿eh? rápido los corto las alas. Porque aquí es un grupo de gente que queremos venir a trabajar, no a montar aquí a, a quemar cosas. Que Marta, sí, claro. nos tienes Mucho aquí, vivo. fíjate, aquí nos tienes con los brazos abiertos. <risa> aquí no, aquí nos tienes, vamos, tal cual, tal, os, os, os mostramos tal cual es, ¿eh? Y, y bueno, ¿quieres añadir algo más? O paso, paso a la siguiente que quiera preguntar o aportar, ¿no? Marta, sí, no, nada más rapidísimo, si nosotros ajá, si nosotros como inmigrantes vamos a España pues al señor este que dice que no vayamos, pues también que no sea Pero ver, es que mentalmente porque nosotros también. Pero claro, el señor ese que dice español. que no vayáis, es como el señor que a mí me ha dicho en uno de mis grupos de Telegram, que para eso los he creado, para que estéis ahí hablando, me dice que es que todos los españoles y dice todos son unos flojos. Y eso es mentira, porque yo soy español y no soy flojo. Susana, que la conozco muy bien Susana la conozco muy bien, no es nada floja, tampoco es muy trabajadora. Y como Susana hay mucha gente, también es cierto que hay españoles flojos, eh. También es cierto. Y lo y arriba tengo uno, el vecino. Los hay también. Pero no podemos generalizar. Igual que, que uno diga, un señor diga una cosa, no podéis meter a todos en el mismo saco, creo yo. Yo por eso siempre digo que, que contrastéis, que contrastéis. Ahora, el que se quede la Canadá, que vaya a Canadá. Que, que también debe de estar allí la cosa. Trabajo yo creo que en Canadá hay. A lo mejor lo que no hay es la calidad de vida que hay en España, que España es de los 10 países del mundo donde mejor se vive. En, en todo, contándolo todo. ¿Vale? Pero bueno, pasamos para los siguientes. El país para trabajar. Oscar, don Oscar Padrón, mira, Susana. Paso ya con don Oscar Padrón Marina. Luego, si quieres, vuelve a activarte la, la, la ventanita y te vuelvo a dar paso. Sí, vale. ¿vale? Que no quiero que se quede nadie, que siempre se queda luego sin nadie. Don Oscar Padrón, mira, Susana, vas a hablar con un abogado que me estabas antes Buenas preguntando. Tardes. Don Oscar, ¿puedes participar? Sí. Buenas tardes, Piriline. Bueno, básicamente quiero eh, ir a España o vivir a España, porque, bueno, ya. Estoy sobre los 50 años y allá en España volvería a ser otra vez jovencito. Sí, <risa> y está joven. es cierto. Es... Aquí en España eres un chaval de 50 años, efectivamente. Sí, sí. Te lo digo por experiencia. Aquí somos sí, chavales. Sí. Entonces, bueno, ya yo fui crea criado por mis padrinos. Mi madrina es andaluza, está allá en España, en Elche. Y mi padrino era catalán, él sí se murió. Entonces, mi, mi formación y o sea, quienes me criaron fueron españoles. Y nada que, y nada que son flojos, porque mi, mi padrino, que le gustaba mucho el mar. Era flojo, ah, vamos, era flojo también. No, ¿eh? Mi padrino traba, dormía como cuatro o cinco horas y era así algo que tú no sabías cuando No, don, don Oscar, yo al del Telegram le he respondido que yo trabajo todos los días 16 horas y os aseguro que no le he exagerado. Yo es trabajo así. a día de hoy 16 horas. Tal cual, ¿eh? Sí. Y, un, y, y, cua, y tres horas son para vosotros, sin ánimo de lucro, que conste, pero me lo paso bien. Sí. Pero si esto lo llamamos trabajo, yo trabajo 16 horas. Y Susana bueno, bien trabaja bien, bien. un montón también, ahora. Pues don Oscar, bien, bien. oye, Susana creo que tiene preguntas para usted porque quería un abogado, quería hablar con un buen letrado. <risa> <Y> bueno, <risa> bueno, mal, una, tenía una preguntilla, tengo una preguntilla tampoco. Venga, hazle la pregunta a don Oscar. Pues nada, encantada, don Oscar. Igualmente. Y bueno, decirle que, que nada, que yo es que estoy en un ERTE hace tres meses. Y claro, ahora con la pandemia, pues hay muchos puntos negativos y nos enfocamos en ellos, pero también hay muchos puntos positivos. Aquí va a salir de todo, aquí va a salir todo mezclado. Todo negativo no, va a salir una mezcla. Oye, Susana, y y, un... y dinos lo que es un ERTE para que no lo sepa, que como hay mucha audiencia que a lo mejor no saben sí. lo que es un ERTE, explícalo así rápidamente para que te entendamos. Pues todo. Nada, un ERTE es que si estás trabajando en una empresa. Y viene lo que ha venido a nivel mundial una pandemia, pues te da el Estado, eh, te paga tu sueldo normal, como si fueras a trabajar, pues te pagan un sueldo. Hasta que la pandemia se vaya. Y entonces, una vez que se vaya la pandemia, tú tienes que volver a trabajar a la empresa y ya te pagaría la empresa. El ERTE te paga el Estado el sueldo y cuando vas a trabajar, pues te paga la empresa. Vale. Pues haz tú las preguntas que tengas para Don Oscar. A ver si... Pues nada quería saber si al estar en un ERTE que creo que no pero solo para quitarme la duda después de dos o tres meses si te dicen que tienes que volver a trabajar lo que pasa que yo estoy viendo muchos caminos abiertos en el teletrabajo que es lo que a mí me gusta venta televenta y estoy viendo que hay cinco empresas con las que he hablado pues que me pueden contratar cinco, cinco empresas que te quieren contratar ahora mismo Le resumo a sí. los prilines ella estaba trabajando en una empresa <tose> Le han dado un ERTE, o sea que le han estado pagando aunque no tuviera que ir a trabajar porque no se podía ir con el bicho. Y ahora que se va a acabar el ERTE, he estado Susana dudando de si volver a la antigua empresa o elegir entre cinco ofertas que tiene distintas. Joder, cinco ofertas, vamos, para el que diga que no hay trabajo, que encima la permiten trabajar desde casa, y ya la ves, como vive ahí en un pueblo, pues para ella eso es felicidad. Te doy mi opinión rápida. Ahora don Oscar te explica que es que es letrado. Yo creo que si, claro, si te vas a dar una empresa, te puedes ir. Lo que pasa que creo que el ERTE, pues te lo pagarían, claro, no, no te van a estar pagando doblemente. En mi, en no, mi yo no opinión. quiero que me paguen doblemente. lunes Nos tenemos que incorporar todos. El a lunes. No me interesa incorporarnos en el ERTE, no me interesa. Espera un momento, Luis, que está Alba, que se me ha ido. esperar, perdona un momento. Susana, que estamos en directo. Sí. Susana, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero Pero voy, cojo, voy hablando mientras tanto. Vale, alba, vale, alba, te mira, va mira, respondiendo, alba, luego vale, lo ves, vale, como se vale, queda espera, grabado Don Oscar. Espera, ahorita, ya. Ahorita. Luis, ya se está haciendo. Ya es que se me ha ido la perra. Vale. Te va a responder Don Oscar. Susana. Mira, Susana y todos los pirilín. Mira, ahorita se está abriendo un nuevo orden mundial que okay. no es compilación ni nada, sino que hay una nueva, van a haber nuevas formas de cómo va a ser el, el día a día de las personas. Se están abriendo nuevas oportunidades, hubo cosas malas, como dice la señora Susana, y cosas que están emergiendo nuevas. Una es que se, se, se han roto paradigmas. Sale muy económico a una empresa de, de la que las personas estén trabajando en su casa, e inclusive ahorita, estando en el covid se, ha, se han dado cuenta que el, el rendimiento o la producción de los mismos trabajadores, inclusive como están en su casa y están relajados, hacen extensión de, de las jornadas tra, trabajadas. Donosca, no perdone, bien es bien. que me sale mal interrumpirle porque interrumpo mucho, pero le voy a decir una cosa, tiene toda la razón del mundo, pero eso mismo lo estaba hablando yo con Susana antes de empezar el vivo. Mi empresita lo estamos haciendo desde el 2005. Lo de trabajar en casa. Cada uno trabaja en, en movilidad y Susana que ha trabajado en Printline lo sabe bien. Y lo que usted tiene razón, to total, las, la mayoría de las empresas no se lo han tomado en serio hasta acá, no ha venido el bicho. Ha tenido que venir el bicho para enseñarlas que se puede trabajar desde casa y que los trabajadores muchas veces trabajan más desde casa que, que yendo todos los días a un sitio físico. Okay. Más. Y, y lo que más. Uf, súper. Y lo que está planteando Susana es, abre, abre posibilidades, porque tú puedes estar trabajando con tres y hasta cuatro personas, eso depende de la capacidad de cada una, y a todas les puedes estar reportando y todas te pueden estar pagando al mismo tiempo. Claro, y mira el paraje, y, que... y no es lo mismo trabajar encerrado entre cuatro paredes que como trabajaría Susana, pues fíjate, ahí la tenemos, en, en, en su pueblo, tranquilamente voy a voy a ir para adelante, vale. Los que habéis intervenido sí. podéis intervenir, volver a levantar la mano si Luis, queréis, si nos da tiempo. Es que la pregunta no ah, la sí. he hecho. Ah, pues haz la pregunta. Perdóname, venga. A Por... ver, la pregunta a Óscar, que es tan simpático. Sí. Se llama oscar ¿no? Don Óscar sí, Padrón, sí, sí. sí, es letrado. Bueno, pues la pregunta es que el lunes nos han dicho que nos teníamos que incorporar todos y todas no al trabajo entonces Ay, susana no, no me hables ya con el todas ese ¿eh? no se te ha pegado ese hablemos en castellano el todos incluye a Dos. todos es que ah, están vale, ya vale. con el lavado cerebral ese mundial. Yo cuando es, oigo el es todos bien. y el todas, ya me echo para atrás. Digo, joder, ya le han tomado, ya le han lavado el cerebrito. ¿Ven mucho la tele bueno, o qué? Se okay? Es que cuando empieza, atrás, es que aquí tenemos un, adelante, un presidente social, social comunista que dice todos y todas. Mira, la Real Academia de la Lengua lo ha respondido 20.000 veces. Se dice todos y eso incluye todos. a todos. Y es que es una de las cosas, no, eso se llama, prilines que no, el que no lo sepa, hablar como que ha cada uno, pero eso se llama pnl programación neurolingüística. neurolingüística y no me lo estoy inventando investigarlo por ahí y ya tienen todos estos socialcomunistas el todos y el todas y lo mezclan por ahí y aquí tenemos a la pobre susana que ni, ni es política ni nada pero ya lo está diciendo porque es que se van metiendo en la población perdóname susana tenía que decirlo sí. a tu bueno, opinión bueno, pregunta a tu es pregunta esa, a tu Oscar, si, sí. si te mandan volver después de leerte que te llaman por teléfono y te mandan volver si es obligatorio volver me imagino que no esa es la pregunta y si no quieres volver, porque claro, como ahora las empresas han abierto la mente, y te dicen puedes trabajar desde casa y cuando pase la pandemia te puedes quedar en casa. O oficina te dan, o sea, ahora mismo hemos avanzado mucho en el teletrabajo, años luz hemos avanzado. Entonces, como me han salido ofertas que me interesan más, Cinco pues no ofertas. voy a volver, no voy a volver donde estaba, porque lógicamente la calidad de vida que tiene uno trabajando en televenta, desde su casa a sus ocho horas, pues no la tiene, no la tiene bajando a Madrid capital que yo vivo a 40 minutos y tengo tres horas de viaje todos los días en carretera que no me interesa pues mira susana ahora te dejo con don oscar padrón pero te respondo yo que es muy fácil y voy a responder a ese diputado que dice que en españa no hay trabajo hoy mismo lo ha dicho esta mañana pues esta tarde os acabo de traer a susana y tiene cinco ofertas de trabajo distintas más la que la que quiere dejar fijaros si no hay trabajo en españa ¿Eh? un Hay caso real pero grabar. como Susana Hay muchos muchísimo. mañana insisto mañana os traigo la otra moneda mañana os traigo una Fátima ya veréis será el vídeo un poco antes eh así que suscribiros con campanita no estáis esperando a que os avise en Telegram que sale el vídeo la manera de enteraros porque yo a veces empiezo el vídeo y hasta que no os aviso en Telegram ha pasado media hora porque estoy con el vídeo suscribiros con campanita y activación en el móvil hoy que se me vuela el móvil perdón y, y like ¿eh? que no lo he pedido like por fin y decís a la gente susana eh, tú puedes no ir a trabajar si quieres lo que va puede pasar ahí que te corten el ERTE. ¿Has no cobrado ya eh, lo has cobrado ya o no lo has cobrado sí, he no, cobrado no. porque paga están pagando el día 1 en vez del día 10 el estado está pagando el día 1 a todo el mundo o el día 2 entonces cobrar he cobrado pero ya no me interesa entonces quería que me dijera el letrado si estoy en mi derecho de que no vuelvo porque ¿Sí? lógicamente pero hay es que para eso trabajos. no hay ni que molestar a don Oscar. Claro, tú, un, un trabajador puede dejar su trabajo cuando quiera. Nadie está engrilletado a trabajar como los esclavos de Egipto a construir la pirámide. Tú cuando quieras puedes dejar un trabajo, pero tú y cualquier la trabajador, que no van, lo que, no lo que pasa, reclamar, claro... No me que, van a reclamar que he estado tres meses hablando no, no, del Estado. No, no, no, no, no, no, porque eso ha sido ahí sí, ahí tú habrías querido ir a trabajar. Pero ahora quieres cambiar de trabajo, pues qué culpa, no te reclaman nada. Lo que también te digo, no te van a seguir pagando el ERTE, pero hasta ese momento, además es un buen momento, porque estamos a 2 de junio, para esa pregunta te la podía haber resuelto yo, pero, pero me alegro que hayas estado, sigue ahí mientras dure la conexión, porque es que es un caso práctico. Cinco ofertas, seis trabajos tiene en este momento Susana, el que quiere dejar, que lo deja ella, que la empresa le está reclamando, y cinco ofertas más. Fijaros, si quería, hay trabajo o no hay dejar, trabajo en España. Aunque en dejar, Canadá también hay trabajo y que quiera pasar frío, que se vaya para Canadá. No pasa nada. En Canadá te digo una cosa, en Canadá hay más trabajo que en España todavía. También puede ser, incluso puede ser, pero en España Luis, se vive. Quería y el... dejar un mensajito. Dale, a los dilo. El mensajito que quería dejar es todos los freeliner que le guste la telecomunicación, venta, hablar con la gente, claro. servicios de atención al cliente, cobros de recobros departamento de cobros todo eso hay muchísimo trabajo en España lo pueden trabajar desde su casa cuando se vengan a vivir a un pueblo o pueden irse a la oficina todas aquellas personas que les guste todo esto tienen tienen mucho trabajo no le va a faltar trabajo a nadie pero claro te tiene que gustar este tipo de trabajo perfecto pues venga seguimos para adelante Milton más desaparecido pues le toca a Oscar ya participado aquí estoy estoy Venga pues, eh, joder, iba a pasar, Milton habla, es que no te veo en la lista, has bajado la mano, Hola, vai, ¿no? ¿cómo estás? Menos mal que lo había Saludos apuntado en el papel, Le tengo, o sea, apuntado en el papel porque no, la, la lista de Zoom va, va a su bola, participa Milton, participa Un Milton. saludo a todos, bueno, aquí, los aquí tenemos otro ejemplo que Milton está trabajando también. Yo también, es. yo también les quiero comentar algo sobre el señor que, que aportó esa grave acusación que dijo. ¿Cuál? El que ha dicho que, el que decía que los españoles éramos unos flojos, o el que decía que en España que no vinierais que no había trabajo. ¿A cuál de los dos te refieres? Porque a mí los dos me han ofendido. No sé a cuál te refieres, amigo. A los dos, Luis. A los dos, vale. Bueno, les cuento. Yo trabajo en el campo con cinco españoles. El campo es muy duro, recibiendo sol. Ellos trabajan desde las seis de la mañana a cinco de la tarde. Yo trabajo solamente hasta las dos de la tarde. Yo no aguanto más el sol. Fuera de eso, y también hay trabajo. Mañana, como va a llover, el campo no podemos trabajar. Me voy a trabajar a un pueblo que se llama Liria, en Valencia, con otro español mecánico, que vamos a, a, a trabajar también. el trabajo en todos lados, simplemente hay que buscarlo, igual la actitud. Claro, pues, Priliner, ya tenéis dos casos prácticos: Susana, española y con papeles, y Milton, de Colombia y sin sí, papeles. Y, y los dos tienen trabajo y lo están contando ellos y yo bueno y yo también me incluyo que yo trabajo 16 horas os lo juro bueno si después y yo, yo vivo en un pueblo que es con playa estoy esperando que le a un español que le den un permiso para abrir un chiringuito en la playa para armar el chiringuito de la noche pues trabajo hay pues o sea hay trabajo sabéis para quién no hay trabajo Milton y Susana Señor. no hay trabajo para los flojos pero sean del país que sean, ¿eh? Sean españoles Ay, o sean. También, de... Luis, también decir que he visto talleres mecánicos. O sea, veo gente que trabaja por su cuenta, autónomos, cerrajeros, carpinteros, que no trabajan como antes con la misma abundancia, pero van, pero les salen trabajo. He hablado con gente y les sale trabajo. Carpinteros, todo tipo de oficios. Y, y están total. yendo a las casas a hacer trabajos. O sea, eso de que no hay trabajo. No, no es así. No es así. Trabajar, los... El que quiera buscar y encontrar, lo va a encontrar. Exacto. Si sí, son los políticos que nos lían pero es que nos lían en todos los países, ¿eh? En todos. Y en España lo están intentando, pero ya os digo yo que no va, que no le va a salir. Y me da igual los de un color que los de otro, porque somos muy tirados para adelante. Y porque vosotros venís a trabajar. Que lo sabemos muy bien. Yo lo sé muy bien. Pues, si quieres agregar algo más, Milton, y si no sigo para pero adelante. No, Simplemente que no deben llevar de lo que diga un político otro, una persona X o Y, simplemente esa persona además que vive de ayudas. Exacto, y no. Le dan el dulcecito y no les gusta trabajar. Que por cierto, hablando del dulcecito, han dicho. No, no, no. no ay ay ay no os activéis los audios que nos volvemos locos Pri, es que los dulcecitos eh, se lo, bueno se los van a dar a, a los que tenéis asilo no lo van a dar eh, que lo sepáis que habían dicho primero que sí, que no lo dan el dulcecito bueno seguimos para adelante a ver menos mal que te voy por la lista de papel le toca a wilson le toca a wilson y luego lady y luego jaime y luego claudia y ahora sigo diciendo wilson ya puedes activar el audio venga Hola Luis, hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches por allá. Eh, básicamente lo hago también es por las condiciones que hay aquí en Colombia, la corrupción tan tremenda que hay, eh, las injusticias que se ven, y la, y la corrupción política, económica, todo, todo, entonces no, esto es un acabose tenaz. Lo hago también por mi hijo, por lo que él es nacido allá y para que él se desarrolle allá, él tiene 10 años, entonces pues... Eh, hay más oportunidades de trabajo más oportunidades de empleo más de, de todo, su familia, todo para que esté ahí por allá trabajo es verdad, no se consigue para vagos, para flojos para parásitos, si uno vaya yo que estuve 14 años allá trabajando desde el primer día empecé a trabajar hasta el último día que estuve que me vine por de cuestiones personales pero sí, sí, sí lo hay o sea, si uno tiene la voluntad uno sale adelante en cualquier lado. Además, la mano de obra calificada que tiene el extranjero, el latino sobre todo, es muy apetecida allá en España. Allá usted lo escuchan hablando y lo llaman, le gusta, al español le gusta mucho el latino ven cómo es, cómo se desarrolla cómo trabaja el impulso que tiene porque es que nosotros por lo general no le medimos a lo que sean los trabajos y no estamos pendientes de uh, cuánto nos van a pagar o cuánto eh, o a hacer horas extras a nosotros no nos, no nos claro, venís a, venís a, Eso es lo que venís venís a trabajar a no venís a, a estar quejando esa decía ni ser mantenidos ni sí, nada Exacto, de esa baña. te entiendo perfectamente Entonces, pues, pues te agradezco sí. mucho el testimonio Wilson oye se me sigue moviendo la lista quieres agregar algo más rápidamente a ver si hoy podemos entrar no, no. todos vale pues muchas no, gracias vale. Wilson muchas gracias te lo agradezco okay. mucho que hayas participado mira sí, ahora va Lady vete activando el audio luego Jaime Ventura que me has desaparecido, Jaime, pero tenías la mano levantada. Prepárate. Claudia, Cristian, Galaxia 7 y Alberto. ¿Vale? Vais por este orden. Me lo estoy apuntando en un papel porque es que se va moviendo la lista. Lady, te toca. Venga. Ya estás Hola. activada. Saludos. Saludos. ¿Me escuchas? Perfectamente, te escuchamos todos. Lady. Vale. ¿Dónde pues estás? Es ¿Dónde estás lo primero y por qué quieres venir? Por fin. Y luego luego... No, que es, estoy aquí en España. Vale. ¿Y de dónde eres? de cuba y en qué parte de españa estás en lugo galicia vale. pues lo que tú quieras lady. bueno pues mi pregunta es la siguiente eh, mi esposo y yo vinimos por una reagrupación familiar y fuimos a inmigración a pedir el arraigo social y resulta que nos pidieron una serie de documentos que tengo que traer las de mi país y bueno y los trámites quedaron entonces la pregunta es si al año y un día puedo ir a presentar otra vez el arraigo social te va a responder en un momento, pero cuando digo un momento es un momento, el letrado Don Oscar Padrón. Pero digo un momento porque si no es un momento a mí me da igual, pero luego se va a quedar gente sin participar. Pero lo vamos a profundizar, ¿eh, Lady? Cuando voy eso. Vale. Oye, ¿tú por qué viniste, a, antes de que te responda Don Oscar, ¿por qué viniste a España cuando viniste? ¿Por qué dejaste Cuba? Bueno. ¿Cuál fue el motivo que te movió? Lady. Bueno, pues la mejor vida que ando buscando el cubano. Vale. Venga, don Oscar, responda, ayúdale a esta señorita. Lady, eh, rapidito, fíjate, el arraigo social aplica a partir del tercer año que estés en España. En el arraigo social te dice ahí la norma que los, los requisitos que te piden es acumulativo, o sea, tiene todos esos pasos que están ahí. Entonces te pide un contrato de trabajo, te pide un informe de buena pro donde tú estás viviendo, de que tuviste a. a, a eh, adaptación, eso normalmente lo puedes conseguir en la oficina de, social de, la, de los ayuntamientos y este, el tema de que te puedas mantener y eso. En el caso del contrato te da varias opciones. Si tienes un solo empleador, un contrato de un año. Si tienes dos, dos empleadores porque estás trabajando de repente con dos que uno complemente el año del otro. Y si estás por zafra, en siembra, pueden ser varios acumulados. ¿okay? Bueno, eh, perdona que te corte. Dinos, dinos, Lady, te escuchamos. Ah, mi esposo es hijo de ciudadano español. Oye, Lady, mientras a... Don Oscar te dice la respuesta, te pregunto yo, ¿ahí en, en, en Galicia estás, no? ¿Hay trabajo allí? ¿No hay trabajo? ¿Cómo lo estás viviendo? Más o menos. Más o menos. porque Sí, porque todavía no tenemos documentos. Pues, Fuimos a pedir el arraigo, el arraigo familiar y todo quedó ahí. Y sin documentos que habéis hecho. Todo el día viendo series o habéis trabajado en algo. No, de, eh, mi suegra por ahora no es la que nos está manteniendo. Vale. Porque ella es ciudadana española. Vale. Don Oscar, ¿le quiere decir algo más, a ley Listo. Fíjate, en el caso de, de, de tu esposo, que es hijo directo. Ahí aplica el, eh, ese, ese arraigo familiar. Lo que pasa es que está ahorita el bicho ahí atravesado, pero apenas levante pueden proceder rápido. ¿okay? Ojo, siempre haz una cuestión, metan la solicitud administrativa porque en el tema en España, que ya lo tratamos, eh, tiene mucha seguridad jurídica. Entonces, mientras que está el procedimiento administrativo, a usted no le pasa nada. Entonces, al año y un día puedo ir a pedirlo nuevamente es correcto vale lady y bueno dime otra otra pregunta más venga te iba a decir se... que estás invitada todos los días como estáis todos vale pero venga otra pregunta vale, más gracias pero no, venga no hazla rápido si quieres venga si la tienes y si no mañana o pasado vale cuando quieras la otra pregunta si quieres no no en, en ese caso que se ponga no que eso no me vale no me vale que os lo cuente una tercera persona no que venga tu familiar que no, se ponga no. aquí la haga, porque vale. si no te pierde la información Ahora o luego no. Dale el micro no. y que la haga ah, vale? Eso no me vale, vale. Prilines el, vale, el, el, vale. el que haga la pregunta, el que está No me vale que un tercero le diga pues, Porque es que esto es un lío Ahí ay, ay, sí, ahí sí, hola, hola señora hola. Buenas tardes Mira, eh, pues yo soy su suegra Y yo los traje reunificado Porque yo soy hija de español Y yo tengo la ciudadanía española Hace 10 años En el consulado cubano me los aprobaron porque porté los requisitos que tenía que portar para traerlo. Cuando llego aquí a Inmigración, aquí en Lugo, y presento los papeles, me están pidiendo dos papeles que en Cuba no los dan. Porque ¿Y cuáles son esos dos papeles que os están pidiendo? Exacto. Bueno, pues los dos papeles que me están pidiendo es como que ellos nunca han trabajado en Cuba. El dependen de mí. Precisamente que dependen de mí y El otro documento que me piden que no tienen pro, eh, nada en propiedad, qué pasa que en Cuba no me van a dar en Cuba. No te dan propiedad. esos dos papeles. Vale, no, ¿por escucha, porque escucha como todo hay, hay poco tiempo, tiempo, no se preocupe, señora. Le paso al letrado, le responde muy breve, don Oscar. Que si no, dejamos a la lista sin responder. Y si no, mañana pasado todos los días, estáis todos invitados. Vale, que paso, estamos vale. todos los días. Don Oscar, respóndele si a esta mujer que puede hacer en Cuba, no le dan los papeles. Sí, de, fíjate. Si sí, en, en Cuba no te no te dan documentos de propiedad y es un hecho notorio y significativo que lo sabe todo el mundo, ahí haz una de, busco un abogado allá que está allá en España y que te haga la declaración jurada y que te haga la sustitución de, de eso por esa declaración jurada y, y, y procede. Y con la declaración jurada le puede valer, ¿no? Y sí. No, no, pues no, porque me siguen pidiendo los mismos papeles, ya se me vence la vista de ellos. Y entonces ya va, los voy a tener que presentar a mi hijo por arraigo, pero su esposa no va no va a entrar en el arraigo. Bueno, pues te lo vamos a no, estudiar, no, pero, pero escucha, resolver... escucha, esperar, sí. esperar, esperar. Lo vamos a estudiar porque no puedo dejar a todos sin participar. Lo vamos a estudiar en profundidad. Mañana o pasado os volvéis a conectar desde Lugo, así Donosca también lo puede ver en profundidad y te damos una solución mejor estudiada, que por dos o tres días no pasa nada y también te digo una cosa, lo que ha dicho Donosca ahora está congelado, ¿eh? Está congelado. Vale, lo, que lo sé, sepáis. Lo vale, sé. mañana conectaros o pasado, vamos, estamos todos los días. Vale, muchas gracias, vale, eh. Venga, vale, muchas gracias. gracias. Y gracias a Lady también. Gracias. Gracias. Venga, eh, a ver, le toca a Jaime Ventura, si estás por ahí, que más desaparecido, pero te apunté en el papel. Jaime, participa si estás por ahí. Jaime Ventura, me cachis la más, se le ha debido de ir la. Bueno, pues paso a Claudia. Claudia, te toca, Jaime Ventura, si vuelves a aparecer, levanta la mano. Claudia, ¿estás? Sí, venga, ya Hola, puedes hablar, Claudia. Tardes. Saludos cordiales desde Colombia. ¿Por qué quieres venir para acá, Claudia? Díselo uh -huh. a todos los prilines. Eh, primero, para estudiar, porque el sistema educativo de España es, es uno de los mejores del mundo. Y lo segundo es porque quisiera conocer un monasterio que se llama el Monasterio del Escorial. Pues he sido como un sueño, entonces. ¿Y por qué no te quieres ir a Canadá? ¿Por qué no te quieres ir a Canadá, Claudia? Pregunto. Porque yo sé que Canadá es la competencia. No, sí me gustaría. No, sí me gustaría, pero es para uno emigrar a Canadá es un poco complejo. Uno solo. O sea, Canadá es buena en pareja, pero para solito y estudiar es un poco complejo. Que uno solo en Canadá se puede deprimir, quiere decir, ¿no? Que debe ser un poco eso triste, ¿no? te refieres por ahí no, ¿no? no que si no, va en pareja si lo mejor. Dan más venta a ah, por tema fiscal bueno, oye claudia tienes el wifi si no, si escúchame tú. claudia tienes el wifi que te oímos fatal no sé yo si lo puedes si puedes quitar algo que tengas por ahí Claudia no dale es que ya sí. es que se te, se te entrecorta bueno no, si ya, lo son ya, ya. vale si lo si ves que lo arreglas vuelves a participar vale levántame la mano vale a ver Dime, dime, es que no se te oye casi, Claudia. Uf. Nada, escúchame, eh, le toca a Cristian. Cristian, donde quiera que estés, actívate el audio. Os pido, por favor, ya lo tienes activado, Cristian, eh, veo que lo sí. tienes. Os pido todo sí. buen wifi, por fin, quitar las otras aplicaciones este ratito, para que eso se os oiga bien. Y las series, sí, si alguno tiene series, que las quite también. Todo para el Zoom. Cristian, te toca, donde Ay. quiera que estés. Ver, <risa> Habla para siempre, que no, no aparezcas. No, no. Pero quiero con, video, os quiero con vídeo, o quiero con vídeo. No tienes vídeo, Cristian. ¿Eh? Lo que pasa es que me está fallando la cámara. No sé Ay, no. no pasa nada, pero a mí me, me. Intenta arreglarla y te vuelvo a dar paso, ¿no? ¿O, o, o cómo hacemos, Cristian? Pues yo no demoro, yo no demoro. Creo que sí, no, no te acuerdas de mí, Luis? Sí, claro que me acuerdo de ti, profesor. Soy un, eh, un ejemplo a seguir. Os pongo a Susana, os pongo a Susana mientras habla Cristian. Es un ejemplo a seguir. Cristian tiene. Pues da clases de idiomas por Skype y Cristian se oh no. puede mover por cualquier parte del mundo los que entre, eh, eh, él puede traer su negocio a España o como se lo puede llevar a Canadá es como los caracoles él puede llevar su negocio a puesta Hola. oye sí, no sí, me no. Cristian te toca oye eh, eh, no. bueno. es que alguien está ahí activándose el micro perdonadme Prislines aquí bueno, se lo no puede tener ahora activado el micro eh, Cristian vale ok listo entonces, mis preguntas son las siguientes. Esa era una de esas. Bueno, eh, creo que podría yo sostenerme tal vez con las clases que tengo ahorita ya en España mientras consigo haya clientes, bueno, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: con respecto al arraigo social, eh, he escuchado el señor, he olvidado. ¿Don Oscar eh, Padrón, tal vez? Eh, el el, ¿El le letrado. El letrado, sí. O, la, o don Alberto sí. también puede ser. Dinos. El que habló ahorita con la... Don con Oscar la, Padrón, es Don Oscar yo, Padrón. El que quiera hablar, Don Oscar Padrón. Buscarlo en redes eso. sociales o buscarlo en Telegram. Don Oscar vale. Padrón, es letrado. Vale, gracias. Entonces, el arraigo social tengo entendido que son tres años. O sea, después del apadrinamiento, ¿es correcto? Es correcto. Cuando... El arraigo social son tres años desde el momento que pisas, que pones un pie en España, que quede claro, ¿correcto? O, siempre que no salgas pedrino. en esos tres años, que no salgas, sí, ¿eh? Sí. Te quedan los tres años y desde el minuto uno... Y me da igual que estés trabajando dando clases de idiomas, como que estás viendo series, como que estás combinando. Me da igual. Es por estar físicamente en España, Cristian. Ok, esa era mi pregunta. O sea, no hay necesidad, digámoslo, de demostrar. Con no, no, hombre, tiempo. demostrar que, que has estado en España, que has entrado sí. en España hace tres años y que no te has ido. Y, y me dirás, ¿y cómo demuestro que no me he ido de España? Pues me saqué el, el, el abono del transporte, me hice no sé qué, me empadroné. Simplemente es. para no engañar, porque antiguamente es cierto, Cristian. La pregunta es muy buena. Había gente que venía Ay, a España no, es y eso. luego se iba. Y luego se iba. Y a los tres años volvía y decía: Mira, ha estado tres años. No, eso no vale. Eh, te piden ahora papelitos, como que lleva los tres años por aquí. ¿Vale? Pero nada más. Sí, es cierto. Sí, tal cual. Lo has dicho. Gracias. Entonces, oh, momento. No pasa nada, Cristian. Ahí, pero no te me vayas. Bueno, paso. ¿Cristian? Bueno, no pasa nada. Seguimos para adelante. A ver. La última pregunta, lo siento, lo siento, es que acá están arreglando una pared. Dime. Entonces, mi segunda pregunta es qué pena. Es que he intentado vender una bicicleta, que es un tipo enduro, o sea, de costosa, pero es súper complicado. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda llevarla o después de estar Por allá? La bicicleta la metes en el avión y te la traes como equipaje de, de mano de, o de bodega. Te puedes traer la bicicleta. ¿Y no me ponen problemas ya en mi Porque no, costa? yo vengo a España a ser turista en bicicleta. Me quiero hacer el camino de Santiago en bicicleta. Por ejemplo, lo estoy diciendo sobre la marcha, porque no vas a poder traer tu bicicleta. En todo caso, lo que te oh, cobre okay. la aerolínea por llevar el bulto, pero la puedes traer perfectamente, Cristian. Perfectísimamente. Además, me parece muy buena idea. Más no. cosillas. Vamos para adelante, Cristian. ¿Te ha llegado gracias, la respuesta gracias, o no te ha llegado gracias, la respuesta? Todo. Vale, oye, entra cuando quieras, Cristian, vale, sí. me alegro verte, aunque hoy no te vea, me alegro verte. Claro que lo que sepas, tú. amigo. Muchas gracias. Abrazos, gracias. Gracias, Cristian. A ver, el siguiente de la lista es Galaxy 7. Galaxy 7, si andas por aquí. Galaxy 7. Madre mía, me da guerra, eh, Prilines. Galaxy 7, Galaxy J7. Tienes audio, actívate el audio. que te <ríe> Si no me hablas, Galas, y no sé ni dónde estás, ahí te veo ya. Venga, habla, Galas y 7. Que sepáis, Priliner. Ahora sí si me copia. Sí, escucha, que, que sepáis hello, una hello. cosa. Que Prilines, si no os ponéis. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya te escuchamos. Si nos ponéis vuestro buen nombre. Día. De... Te... Buen día. Buen día, don Luis. Alejandro Serrano, por aquí desde Venezuela. Buen día, Alejandro. Saludos. Sí, bueno, ya tengo varios varios días viéndolo y siguiéndolo y observando cada una de, de las videoconferencias que hace con el resto de los privilegios. ¿no? Y tengo de verdad que muchas, muchas, muchas dudas. No sé si el tiempo... Pues la quiero si no, tenemos sí. poco tiempo, amigos. Os pido que tengáis la duda preparada y la soltéis. Por lo menos una. Solta, suelta la primera duda. Es para que podáis participar todos. Y bueno, como estamos todos los días... Pues otro día otra duda y así, ¿vale? No puede, no, venga, la duda más importante, amigo. Venga, dale bueno, ahí. Lo voy a hacer. me copia Sí, sí. Me venga, copia. te copiamos desde Venezuela. A veces es difícil, a... pero te copiamos. Sí, venga. Ah, okay. Bueno, creo que ayer usted tenía este tema. Voy a eh, la única pregunta por hoy ya. El resto de los días de la semana le voy dando cada una de las respuestas. Eh, creo que yo está hablando relacionado a los que quieren emprender en España y creo que el consulado o el mismo país le dice que tiene que tener tú eres el de los perdona que te corte eres el de los doscientos mil euros escúchame eres el de los 200.000 mil euros que te dice el consulado que para emprender ¿Eh? eres el de los 200.000 mil euros o no ¿Qué? bueno es normal que digas que no porque si no van ahí te secuestran ahora mismo escúchame te voy a decir lo de emprender es muy difícil y os lo digo a todos, es muy difícil y, le, y no, no, no. le agradezco la respuesta a Juan Casanova. Mira, me gusta que lo preguntes porque me da pie para contaros esto. Juan Casanova coincide, y lo tenía apuntado, ¿eh? y gracias a que gracias a Juan Casanova, lo primero por las, lo que estás ayudando en los comentarios de YouTube. Os invito a que imitéis a Juan Casanova, que respondáis lo que sabéis. Os leo la respuesta de Juan Casanova a, a, a, a él. Coincide conmigo en la dificultad de la visa de emprendedor. Es mejor hacer un curso o un voluntariado para veniros a España. Y una vez que estáis aquí, pues podéis eh, 20 horas a la semana emprender en lo que queráis. Si que pretendéis sacaros la visa de emprendedor desde el consulado, me da igual el de, de Caracas o el de La Habana o el de donde sea. Es muy difícil porque os piden un proyecto y luego ese proyecto como muy bien dice juan casanova lo pasan aquí en españa por muchos filtros en la administración y es difícil que lo apruebe aparte que empiezan que si cuánto dinero que si no sé qué se puede sí pero es difícil salvo que tengáis algo muy claro la visa de emprendedor es difícil soluciona eso para responderle a nuestro amigo de, de venezuela pediros una visa de estudios que os la dan muy de una manera muy sencillita la podéis pedir allí en caracas o en el país que estéis en el consulado de españa de donde estéis o venir aquí como turistas y, y pedir aquí el permiso de estancia por estudios que es lo mismo y una vez que lo tenéis decir bueno pues ahora también voy a emprender y ellos lo van a dar en el momento o sea que esa es la solución mañana te espero la siguiente pregunta amigo vale y ponte en verde galaxy ponte el nombre e, en el móvil ahí Pones tu nombre, no pasa nada, te lo digo en broma, hombre, y se lo digo para todos. Vale, venga, mañana seguimos. Me gusta, Alberto. Sul, un... Alberto, donde es un barán, te toca, Alberto. Muy bien, ya lo tienes Hola, activado. Bueno, no Perfecto, te... Alberto. Hola, Perfecto, señor Luis. Este no, mi aporte era de que se me había comentado de lo de ir a Alicante por la persona. Pero todavía la oficina no están abiertas. Fui, pero fuiste a las. Escucha, ahora me dices si fuiste a las siete y media. Fuiste a las siete y media. A la, llegué a las 7 y 20 de la mañana. ¿Y no estaba abierta la oficina ahí en Alicante? No. ¿Viste eh, el comentario el comentario que te dije en Telegram de un chico que lo había sí. hecho? Lo viste, ¿no? Sí, sí, yo lo vi. Y fui, pero no, para decirle Oye. a las personas que, todo, que no, no estaba. Y también una inquietud que tenía, porque hoy este, fui a, la, a CEAS, este tuve con el abogado una cita ahí para explicarle el caso y eso, entonces él me dijo que, eh, como lo he escuchado por aquí, que yo quería ver si podía ir a Madrid. Adelantar más mi proceso, porque como que te dice el abogado de Cear a ese respecto, entonces el abogado de Cear me dice que no, que mejor por él porque ya el tiempo de porque yo llegué el 30 de enero, entonces él me dice que ya es demasiado tiempo para yo empezar este proceso por Madrid, que no me va antes de traerme beneficios, me puede traer. Pues eh, mira, más cosas. vale, te entonces entiendo, Alberto. Yo, es que yo te, te espera, ahora sigues, pero yo tengo una cosa, la decisión la tienes que tomar tú pero yo no estoy de acuerdo con ese abogado ¿eh? pero bueno, sigue sigue sí por eso, entonces yo estaba eso, de que te porque él me dijo fue pues, eso, y yo le dije ah okay, porque le dije fue pues, porque el motivo ok como dicen las personas, si sí hay trabajo, porque hay trabajo, yo he conseguido varios trabajos, yo en el ramo que no estoy yo participado, porque yo soy de trabajo en el ramo de hotelería, yo soy bartender profesional, me esconero, aquí le dicen camarero y ella va, tengo eso, pero he conseguido de muchas otras cosas, y como yo te lo dije a él, es lo que yo he escuchado aquí de que la ley dice que a partir de los seis meses ya uno tiene que estar por lo menos optando por el asilo buscando por, este, trabajar entonces de verdad no, no sé oh. la hoja blanca no la tienes todavía no Alberto, no, no, tienes la de la cita, no tienes la que trae Exacto. Oye, ¿y qué por, ¿por qué? por qué no hacemos una prueba? Una idea que yo te doy. A ver, el viaje de Alicante a Madrid no es costoso. Ahora, cuando den citas, yo lo intentaría. Vale. ¿Qué, qué, qué tienes que perder? Porque es que el problema de Alicante es que te hacen esperar un año ahí, ¿no? Por lo menos. Sí. Sí, Entonces, porque a mí, eh, estupendamente el abogado me dice que a mí me dieron, yo llegué el 30 de enero cuando fui a los tres días a pedir la cita me dijeron que tenía que esperar un mes estando en el territorio español ahí en donde pedí la sí, cita y sí, sí, después sé. fui al mes y me dieron la cita para dentro de un año y no qué problema hay qué problema esa cita quedaba anulada creo yo qué problema hay? Esto tú, tú guardada no rompas el papel qué dificultad hay que tú te vengas aquí ahora cuando quiten lo del bicho Ahora, a partir de junio, por cierto, a partir de julio podéis venir. Me da igual del país que estéis, ¿eh? que lo sepáis. Vamos, a hablar con las compañías aéreas, pero es para todos los turistas de todo el planeta, no para los de Europa claro. solo. Pero escúchame, Alberto, ¿qué, ¿qué dificultad hay que tú te vengas aquí y lo intentes aquí en Aluche cuando quiten el bicho? ¿Qué problema te pone con ese el abogado? ¿Que te digan que no en Aluche? Pues sigues con lo que tienes. Por eso, no, yo no tengo ningún problema. Claro, no, no, si lo, lo digo es un poco en candidato. A... Claro, exacto. Es lo que os digo siempre, es que lo que os diga el primero que os diga, pues puede tener razón, pero a veces no. Y ir buscando otras exacto. opiniones, y sobre todo la mejor opinión es la vuestra, lo que con vuestra cabeza, sí. con toda la información que recopiléis por todos los lados. Por eso. Pero sí. yo es sí. que no veo ninguna, yo no sé si desea, porque te asusta, eh, porque es que, que, que hay que vengas aquí y lo intentes. Eh, no lo peor dije. que te pueden decir. Entonces lo quería preguntar al, al, al amigo Oscar a ver qué, fue, qué me recomendaba a él. Mira, a ver, tú estás cubierto administrativamente y les digo a todos, no hay peor diligencia que la que no se hace. Si tú vas allí, lo peor que te vas a decir es no y no pasa nada? y no te, te, te vuelves Alicante, te vuelves Alicante y te has quedado como estás ahora mismo y no has perdido nada vale vale Va, claro, has no, no, no. perdido has perdido el billete de autobús pero que es barato sí por eso pero por... y, y el día, día de venirte ya está no eso sí Madrid por lo claro mismo, y conoces Madrid pues... nos tomamos un café si quieres y te digo claro, más claro, puede ser Claro, y te digo más, habla en Telegram, os recomiendo el, el Telegram, es gratis, no ponemos Patreon, lo que os digo sí, siempre. Ahí. Claro, no, que hay muchos que lo han hecho y te van a decir cómo es la mejor manera, ¿sabes? La hora claro. y tal. Sí, y también y, y... hablé con una muchacha que te por ahí por el Telegram, nos escribimos por el privado y nos pusimos de acuerdo. De que cuando ya se abra, hasta o podemos ir y allá me dio. Si conozco a otra persona, le puedo decir y para. Claro, no, para, y otra cosa que te digo, habla en privado, aunque sea, ponle un privado al chico este que lo hizo en Alicante, que fue a las siete y media, a ver si te puede dar alguna pista más, porque seguro. Vale. ¿vale? Está bien. Pues nada, Prilines, vale, os tengo, os tenemos que dejar, Prilines. Son y 58, no pasa nada. Veo los que habéis quedado en, en el este, está aquí. Yo os pido a todos, mmm, bueno, ser. Bueno, si lo hacemos bien, que no os pido nada que mañana seguimos los que habéis quedado pues mañana seguimos Pasado, vale que estamos todos los días que os dejo que poner un like si os hemos aportado valor que se lo digáis a todo el mundo porque hay mucha gente que no lo sabe y a lo mejor le dice un abogado o alguien alguna cosa y ya se quedan con eso y es mejor entre todos la inteligencia colectiva vale yo creo que es muy importante que yo lo hago sin ánimo de lucro, que no gano nada, muy poquito en realidad estoy perdiendo dinero, no me importa, pero si me ayudáis viendo algún anuncio de estos que os pone YouTube, os lo agradezco. Y por lo menos me quedo tal cual, ¿vale? Que estamos también en Spotify, el que quiera oír solo los audios y llevárselo ahí on the road, o como se diga en inglés, pues lo tenéis en Spotify, buscáis Prisline y ahí tenéis, voy poniendo todos los audios. Os dejo, mañana tengo una Fátima. Mañana tengo una Fátima, no os enfadéis luego conmigo, eh, Pero es para que veáis un poco, hoy todos tienen trabajo, ya lo habéis visto. ¿Vale? Mañana os intento traer el lado contrario, para que cada uno tome sus conclusiones. PrILINES, os dejo, y mañana será antes, ya podéis estar suscritos con campanita, ¿vale? Que no os puedo decir la hora exacta.